tengan todos ustedes. Saludo con el afecto y respeto a los miembros de este honorable presidio así como a todos los compañeros aquí presentes. Agradezco y doy la más cordial bienvenida al maestro Alejandro Alonso Ariza, secretario general de la sección 23 del Centro. De Bienvenido a nuestra región Puebla Sur. Al maestro Salvador Montesino Alcaraz, representante del Comité Ejecutivo Nacional CENTE-Puebla. Y a todos los presentes. Este día nos reunimos aquí para presentarles al nuevo comité de la sección 23 del CENTE, quienes somos los que representamos en este periodo 2016-2020. Haciendo énfasis el artículo 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que nos dice que los sindicatos fueron constituidos para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes de los que elaboramos en la misma dependencia. Para llevar a cabo esta labor, nosotros estaremos trabajando junto con ustedes como nuestro principal objetivo para poderles brindar el apoyo, la asesoría, la propuesta, la respuesta a un problema que se les presente en sus centros de trabajo. Y recordarles que el pedir el apoyo, la ayuda a tiempo, nos evita que un problema de menor importancia llegue a ser un problema. Les menciono una cita de Henry Ford que dice, reunirse es un comienzo, permanecer juntos juntos, es un progreso. Trabajar juntos es el éxito. Sean todos bienvenidos a la región Puebla Sur. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra región. Pero están muy serios. Yo quisiera que antes de iniciar el pase de lista que honrosamente encabeza el maestro Alejandro Ariza, le demos un muy fuerte aplauso a nuestra organización sindical, sección 23 un fuerte aplauso antes de iniciar este pase de lista quisiera pedirles a mis compañeros secretarios generales que se pongan de pie porque somos todos los anfitriones, secretarios generales y representantes de los centros de trabajo de la región Puebla Sur quienes los recibimos con mucho cariño con mucho entusiasmo ellos son los autores intelectuales y los que defienden desde los centros de trabajo. Gracias, compañeros. Compañeras y compañeros de la estructura sindical de la región Puebla Sur, me da mucho gusto de estar con todas y todos ustedes, secretarios generales delegacionales, representantes del centro de trabajo e integrantes de los diferentes comités delegacionales de los diferentes niveles. Este día y particularmente en esta región quiero decir lo siguiente. Primero, que vamos a tomar el modelo en que se organizaron aquí en Puebla Sur el 50% de los integrantes del lado derecho, 50% de integrantes del lado izquierdo. Hay competencia. Y esto, y, esto, y esto, ¿verdad? Genera, genera entusiasmo, genera algarabía pero sobre todo se ve la fortaleza de nuestra organización sindical y al final de cuentas ese, esa es la meta, ese es el objetivo, fortalecer la unidad entre todas y todos los integrantes del gremio. Miren.